Para ingresar al sistema de información hospitalaria debemos iniciar sesión con tu usuario y contraseña. Elegimos un centro y hacemos clic en confirmar. Luego vamos a ingresar a recepción de pacientes donde les va a aparecer un recuadro donde debemos seleccionar el sector y hacer clic en confirmar. Buscamos al paciente con el DNI, lo seleccionamos y elegimos la opción dar sobreturno, seleccionamos el servicio y el recurso y hacemos clic en ver disponibilidad. Una vez dentro en la parte de agenda seleccionamos dar sobreturno y listo, sobreturno asignado.